me está matando. ¿A qué te parece la comida de la... Comida, la, la es, es más rica que el mexicano o tiene diferente? No, sé. no es, es diferente. Es diferente, pero yo soy fanático de la pizza argentina y del queso argentino. Eso para mí, el queso argentino tiene un sabor... Muy, muy rico. Contanos a nosotros, contales a, a la gente de quién sos, ah. qué es lo que haces, si la gente te va conociendo. Me lo vamos <risa> comiendo un poquito. Eh, bueno, como ya escucharon un poquito, mi nombre es Hetse, eh, yo vengo de México y hago música urbana con la cual predicamos y evangelizamos y también en mis tiempos libres hago videos en YouTube. Eh, Ese es como un resumen muy rápido y, y extraño de lo que hago. <risa> Cuéntanos un poquito para los que no saben lo que es la música urbana, eh, lo que a veces se está poniendo en el canal, así que bueno, cuéntanos un poquito. Eh, bueno, cuando decimos música urbana nos referimos más que nada a lo que es el rap, el hip hop y hoy en día el trap, que está muy pegado. Eh, el rap nació allá por Estados Unidos, en Brooklyn, eh, en Nueva York, en Los Ángeles, pero hoy en día el rap se escucha en todas partes del mundo. En especial ahora mucho en argentina y bueno como te decía dios nos dio la oportunidad de por medio de esta música eh, poder llevar un buen mensaje normalmente el mensaje de esta música es delincuencia, mujeres, droga o peleas entre raperos para ver quién es el mejor, a ver quién es el que tiene mejor flow, pero nosotros utilizamos esta música no para mostrar quién es el mejor entre tú o yo, o para hablar de esos placeres, sino para mostrar que el mejor es Dios y que no necesitamos placeres, sino que solamente lo necesitamos a Él y con Él estamos llenos. testimonio a corto una historia como medianamente corta eh, yo soy hijo de pastor desde que tengo un uso de memoria y desde pequeño mis padres siempre estuvieron en el ministerio pastoreando eh, pero pues conmigo no estaban la verdad entonces mientras yo iba creciendo eh, me gustó mucho esto del rap de la música y empecé pues a hacer mis propias canciones y a, a luchar por este sueño que era predicar por medio de la música pero pues a mis padres la verdad eso no les agradaba mucho mucho así que no me apoyaban eh, tomando rienda con ello también eh, sufrí pues, mucho de lo que era la depresión durante mucho tiempo también eh, no era una depresión cualquiera en la que tú dices ah estoy deprimido voy a comer helado me siento triste no era una depresión que tú te encerrabas en tu habitación estabas una semana sin salir sin ver la luz del sol y todo eso se iba acumulando en mi vida el que mis padres no creyeran en mí, el, la falta de amigos, amigos verdaderos que estuvieran a mi lado eh, la depresión, la angustia e incluso pues también eh, las dificultades que tenía yo en la escuela eh, bullying y todo ese tipo de cosas y eso me iba a, a, pues mi corazón corrompiéndolo haciéndome sentir eh, que no valía nada, que yo no era nada, que yo no tenía nada que ofrecer a este mundo y que incluso llegué a pensar que este mundo era mucho mejor sin mí que sería un mejor lugar sí, sin mí, sin mi existencia. Eh, pero un día eh, llegó, pues ahora sí que aquel que vino a, a salvarme, eh, yo lo conocía, ya sabía de él, estoy hablando de Dios, pero no lo había conocido realmente con lo que es conocerlo. Y un día dije, Dios necesito que me cambien, necesito que transforme mi vida, eh, lo reté prácticamente a Dios dije cambia mi vida en este instante, en este momento, porque esta depresión no puedo vivir con ella, no puedo vivir con, este, con esta tristeza, necesito hacer algo, no te la hago larga. Eh, Dios de un día para el otro no fue un cambio absoluto. Eh, Dios empezó a sacar esa tristeza, esa depresión que había en mi corazón, empezó a poner amistades que realmente me amaban y me quieren hasta el día de hoy por quien soy y no por lo que hago e incluso sin querer queriendo, eh, bueno sí queriendo, Él hizo que incluso mis padres empezaran a apoyar este ministerio y hoy en día son los primeros que me ayudan a, a poder infundir el mensaje por medio de la música y lo que quiero compartirte con todo esto es que muy probablemente para tu familia no seas el indicado. Mucha, tal vez tu padre ni, o tu madre ni siquiera saben cuando sales o no de casa. Probablemente tus sueños pareciera que no se van a cumplir, que no son posibles. Y tal vez estás como yo, preguntándote si este mundo es mejor sin ti. Pero déjame decirte que este mundo no es mejor sin ti. Este mundo se convierte y es mucho mejor gracias a que tú estás aquí. Y por más que escuches esas voces que no vales, que tú no sirves, que tus sueños no se pueden, que vienes de un barrio bajo en, lo que no, en el que es imposible progresar, en el que es imposible lograr algo, déjame decirte que hay alguien que puede convertir todo eso imposible en muy posible. Te Lo digo porque es lo que me ocurrió a mí, porque lo viví de primera manera y es lo que Dios me dijo pues, que, que comunicara al mundo y es lo que estoy intentando hacer ahora, ahora por medio de, de la música. Sabemos que estás de novio. Quiere que, no? que nos cuentes algo. ¿Quién es tu novia? ¿Cómo se llama? <risa> eh, bueno, mi novia es una pingüinita. ¿Por qué una pingüinita? Porque ella es una argentina que viene del sur, de Comodoro. Así que eh, yo la conocí a ella cuando estaba trabajando en un instituto eh, ministerial. Pues ahora sí, como en las películas, Amor a primera vista, eh, estuvimos conociéndolos durante un buen tiempo. Y bueno, orando y pidiendo confirmación de mis padres y mis líderes, pues ya me animé y ahora hoy en día pues es mi novia, es mi mano derecha en este ministerio, en todo lo que hago y... y, y nada. ¿Ella se <risa> llama? Ah, claro, claro. claro, bueno, no, no les dije. Ella se llama Micaela, eh, pueden buscarla en Facebook como Micaela Celeste Oficial, okay. eh, tiene su Facebook, eh, pequeño sponsor ahí. Y, y nada, ella es la que me ayuda completamente en todo esto de la música, en el ministerio y es... Eh, es... no pues es mi novia, así que... Yo sentía mucho la necesidad de comunicar algo, de decirle algo a la gente pero no sabía el qué, me faltaba el qué, pero sentía mucho pesar, así que estuve orando mucho, estuve orando con mi novia, incluso me ayudó a orar y no sé cómo de repente Dios empezó a poner letras, a poner palabras y yo siempre le digo que, que no sé cómo ocurría que yo me sentaba, escuchaba el instrumental y de repente empezaba a escribir la letra y la escribía, no sé, en una hora y yo me preguntaba, pero ¿cómo escribí esto? O, o la leía y después decía, pero ¿cómo escribí esto? No entendía yo el cómo era simple, era Dios hablando y aunque pueda sonar de repente como medio extraño como ¿pero cómo que Dios te habla? pues sí, eh, su palabra dice que Dios habla e incluso cuando estamos conectados con Dios, Él es el que nos revela los, los diseños de, del cielo y lo podemos traer a la tierra y para mí personalmente fue eso lo que ocurrió eh, iba escribiendo esos temas y cada uno iba teniendo una correlatividad con otro cuando escribo el último tema del disco que se llama Sin Límites ahí pude entender realmente cuál era el mensaje que Dios quería que yo hablara y cuál era la intención de todo el disco de todas las canciones y la intención era esa mostrar que Dios no tiene límites que no importa de dónde vengas que no importa lo que hayas pasado que no importa lo que hayas cometido Dios te sigue te sigue amando con un amor sin límites y todo eso se resume en el disco y todas las letras hasta el día de hoy siempre procuro que no escribir a menos que Dios diga. A veces duro un mes, un año sin escribir, pero si Dios dice, escribe, Él revela y automáticamente salen y yo me pregunto, ¿cómo salieron? No lo sé, pero sé que es de Dios y esa es la confirmación que, que puede decirse que yo tengo al saber que, que lo que estoy haciendo no es por un deseo mío, no es por un talento mío, porque no depende de mí, sino porque depende de Dios. Eh, decinos cuándo te vas a presentar, tus próximas fechas, tus próximos lugares Ahora estamos eh, viendo primeramente a Dios para el, entre el 5 y el 6 de noviembre Vamos a viajar a Uruguay, vamos a estar yendo a varios lugares, tanto en San José como en la capital Y también en diciembre vamos a estar yendo primero a Dios a Santa Fe, a Mar de Plata Y otra fecha para confirmar, que no estoy seguro si va a ser Necochea o por ahí O Nicochea, no sé cómo se dice, perdón es Necochea. Necochea. Vamos a estar por San Vicente en la ciudad de Garnica. No, es Garnica en la ciudad. Ok, ok, ok, lo tengo. Y bueno, también vamos a estar ahí por la ciudad de Garnica. Si tenemos la oportunidad con la Asamblea de Dios, ahí vamos a estarnos viendo primeramente y, y nada. Los invito también a que se den una pequeña vueltita ahí por mi canal. Ahí estamos subiendo no solamente música de la que estamos haciendo en de género rap. No improviso, analizo te friso el ecosistema, no hay piso que pise te piso para que lo vean. Sino también tuvimos ahí de repente videoblogs teniendo un mensaje positivo. Que menos si tremendas, yo soy headseaboo. Como podrán notar me encuentro muy emocionado Y no es solamente por mi nuevo fondo Sino porque tengo puesta la camiseta oficial de Jetze ¡Sin límites! Eh, el canal es ¿Qué onda Jetze? Eh, ahí pueden buscarlo en YouTube o cualquiera de mis redes sociales también Me pueden encontrar como Hetze Real Y nada, también suscríbanse obviamente a este canal Music del Cielo Y, y nada, nos estamos viendo por ahí muy pronto Bueno, eh, se termina el día eh, eh, Tuvimos un día de entrevista con Getze. Yo los bendiga a todos. Chao, muchas gracias. Y nada, disfruten el video y nos vemos muy muy pronto. ¿Eh?